Vamos a ver si hoy, ¿qué hacer si te sientes sola? Estés iniciando. Bueno, vamos a ver. Sí, creo que, que ya la conexión está, está mejor. Vamos a ver. ¿Qué hacer si te sientes sola? Es que estaba tan emocionada en el otro video que se me perdió la emoción que traía. Pero bueno, vamos a ver. Hoy te voy a dar eh, tres claves para que no te sientas sola. ¿Qué hacer si te sientes sola? Primero eh, vamos a entender que la soledad es eh, un, a ver, es un problema ancestral, es un problema prehistórico. La soledad es un problema prehistórico. Y la soledad es un miedo aterrador porque cuando tú estás sola sientes que vas a morir. Y te lo voy a decir con un texto que tengo por acá, que ya lo encontré. Ese dice, es un texto que pasó una amiga mía que se llama Zoraida Bejarano, eh, lo pasó en su perfil de Facebook y pues yo lo copié de ahí, no sé en qué página estaría, el punto es que Zoraida eh, Vamos a poner las gafas, pero es que se ve muy feo el, ese me, me aterra ese círculo. Leeré sin gafas. Voy a, a leerles textualmente esta frase para que entiendan la soledad. Dice: Un estudiante le preguntó una vez a la antropóloga Margaret Mead cuál considera la primera señal de la civilización. De, la, de una cultura. La estudiante esperaba que la antropóloga hablara de los anzuelos, de los cuencos de arcilla o piedras para afilar, pero no, no fue así. Mead dijo que el primer signo de la civilización de una cultura, escríbame eso, por favor, mujer. Escríbame eso en mayúscula en su cuaderno. Yo sé que lo voy a leer, pero me va a decir, pero escriba que Marimelda, es que estoy preparando, o sea, te, estoy, te voy a dictar, porque es muy importante. Me siento sola, es un miedo prehistórico. Escríbame eso. Me siento sola, es un miedo prehistórico. Esto no es de nosotras. Es el miedo de un ser humano común y corriente. Y esta frase es la que vas a escribir. Me puedes decir, ya tienes el lapicero y tienes el cuaderno, porque... Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a leerlo. Dice, Me dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua es la prueba de, un, de una persona con un fémur roto y curado y diría yo y que tiene que ver eso con lo que estamos leyendo un un, un, una, un un fémur o sea una pierna que se rompió y que se curó ok perfecto, entonces dice Med explicó que en el resto del reino animal, si te rompes una pierna, mueres. Cualquier animal, excepto el ser humano, si se rompe una, pie, una, una pierna en la selva, donde sea, muere. Si ves que por eso no podemos estar solas, nos necesitamos como humanos. Y no lo digo yo, lo dijo una, una una antropóloga experta O sea, una dura pues mmm, lo que Estoy, le, estoy eh, Certificando Con, con una eh, persona que estudia Que el miedo a la soledad Es normal Porque es que biológicamente Muere un animal Cuando se rompe una pierna Entonces Se muere porque el solito Queda a la expensa del de frío de los otros animales. Entonces, mujer, de verdad, quiero seguirte leyendo, dice, Mead explicó que el resto del reino animal, si te rompes la pierna, mueres. ¿Por qué nos da tanto miedo de estar solas? Porque es un miedo prehistórico. No puedes huir del peligro, ir al río, o beber agua, o cazar para alimentarte. Te conviertes en carne fresca para los depredadores. ¡Wow! Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso se sane y wow un fermo roto que se curó es la prueba de que alguien se tomó el tiempo para quedarse con él que se cayó ¡Y! curó la lesión puso a la persona a salvo y la cuidó hasta que se recuperó ayudar a alguien a atravesar la dificultad, es el punto de partida de la civilización, explicó Mead. La civilización es una ayuda comunitaria. ¡Qué belleza! La civilización es una ayuda comunitaria. Muchachas, esto está en mi perfil, no, lo pasó mi amiga Zoraida, eh, memorias Aisladas Esa es la página de donde ella tomó esta información Se las voy a colocar aquí en el live tal cual Porque me encantó Lo leí ayer, lo vi ayer Pero como el título de hoy era eh, Me siento sola Entonces dije, wow, con razón Mujeres, nos sentimos solas Yo la escucho Ando haciendo desayuno para la familia Pero te escucho tan linda, mi Viviana hermosa, linda, hermosa bueno, perfecto, me encanta eso Isadora, listo, perfecto eh, entonces eh, ahí es donde, donde nosotros nos damos cuenta de que la soledad es un miedo prehistórico porque si una persona se quedaba sola en, en cuando era la selva o, el, o esa, ese mundo antiguo, lo, se lo comía un animal, quedaba a expensas de, del viento, del frío, del sol, de lo que fuera. Entonces, ¿por qué nosotros, los seres humanos, hemos sobrevivido? ¿Por qué nosotros hemos llegado a esta civilización? Porque hemos sido capaces de tener y de trabajar en conjunto y en grupo, porque estás en este grupo de WhatsApp, porque estás en este grupo de Telegram, porque estás en este grupo de Facebook, porque estás en este grupo de Instagram, porque estás en grupos, porque el ser humano lo necesita, es una necesidad. Escríbame esto, por favor, las que estén escribiendo, y si no, cuando veas la tarea, porque el ser humano tiene una necesidad biológica de sobrevivir y reproducirse, otra vez, el ser humano tiene una necesidad biológica de sobrevivir y reproducirse, por lo tanto, si se queda solo, queda aislado y esto reduce drásticamente la esa posibilidad. Es como, a ver, yo, yo muchachas, yo lo entiendo como de, de una manera es que me tiene que caer, cascume, cascume, cascume, que entre, que entre a mi mente, que entre, que entre. Ay, es que yo me siento sola y nos quedamos todas así como con cara de huevas así. Ay, yo me siento tan sola. Nadie me quiere. No siga pensando así, no siga pensando así, que esa es una necesidad biológica. No siga pensando así, que usted está diseñado para reproducirse y para sobrevivir. Para eso la hizo Dios a usted, para que le pariera muchos hijos y para que parir un hijo usted tiene que estar con otro. Y para eso hizo a Dani y a Eva. Ay, ya está ya estás en película, sí, es que lo, lo tengo que conectar, yo conecto, yo conecto neuronas, yo yo yo tengo que conectar las neuronas, ah, claro, con razón, Dios hizo a Dani, entonces lo vio tan lindo y tan hermoso, y dijo, pobre hombre, eh, para quedarse solo, pongámosle una mujer de su costilla, para que ellos sean felices y coman perdices, y tengan muchos hijos, y pueblen todo el universo, pues esa fue lo que yo aprendí cuando, cuando a mí me enseñaron eh, eh, eh, esa, esa metáfora tan linda, porque es una metáfora muy linda. La Biblia está hecha en metáforas. Y nosotros tenemos una misión, todos los seres humanos, por eso es que las mujeres cuando no tienen hijos se sienten tan mal y hay otras que no quieren tener, y hay otras que quieren, pero no pueden, y se sienten muy mal, porque es biológico que nosotras queramos reproducirnos, por eso es que olemos al animal, este me gusta, con este puedo parir, con esto puedo tener un hijo, y uno los escoge con el olor, díganme si no mujeres, es que nosotras somos las que escogemos al hombre mi amor, y uno lo huele y dice, ay este me gusta, y es... No es bueno que el hombre esté solo No es bueno No es bueno Eso es un mandato divino de Dios Por eso hizo a Adán Y por eso hizo a Eva Para que los dos tuvieran un bebecito lindo Entonces, Díganme si, si esto no, uno no pasa muy bueno en estos lives hasta nos reímos y todo, es que, claro, o sea, es que estoy conectando neuronas, conecte neuronas, mi amor, claro, entonces, claro, ya estoy entiendo, quedarse aislado reduce drásticamente la posibilidad de sobrevivir, y reproducirse. Dios la hizo a usted con la intención de que usted sobreviva y usted reproduzca. Por eso nos hizo dos, hombre y mujer. Esto es hermoso. Esto es lindo. Ahora, claro, cuando nos da miedo sentirnos solas, activamos ese esa. Nosotros tenemos como una alarma biológica Pongámoslo así Sí, sí, lo estoy entendiendo, lo estoy entendiendo Es como si nosotros, por dentro de nosotros Tuviéramos como una alarma Se va a quedar sola, la va a dejar su marido No va a tener hijos ¿Quién la va a cuidar cuando esté viejita? Porque hay unas estadísticas de mujeres Súper interesantes Miren eh, eh, Mi papá tiene 83 años Y vive solo y de un, de, miren las estadísticas, anoten esta estadística, es muy importante esta estadística. Imagínense que una de cada 10 personas se siente sola. Es estadístico. Entre, eh, digamos, entre los hasta los eh, 60 años. Pero después de los 60 años aumenta el riesgo de sentirse sola y una de tres personas se siente sola cuando son mayores de 60 años. ¿Sí oye lo que le estoy diciendo, mujer? Ay, esta estadística es muy importante. A mí me gustaría... Bueno, perfecto, ya está ah, perfecto, porque es necesario... Porque lo, neces porque lo necesito, porque me siento sola. Exacto. Necesitamos de un otro para curarnos. No solo física, sino emocionalmente. Exactamente. Exactamente. Entonces, hola, ¿cómo estás? Por aquí estamos saludando. Bueno. Eh, no, no me da el dedito para saludar entonces me está quedando muy claro Dios nos hizo hombre mujer para que los dos nos reproduciéramos y sobreviviéramos conecté neuronas con la parte espiritual es normal mujer que usted se sienta sola porque usted no está diseñada para vivir solo usted está diseñada para vivir en pareja su mandato divino Ay, entonces María Imelda, y, y para reproducirnos, y para tener familia, y, y con el olor, eh, sabemos si ese es nuestro hombre, y lo hacemos así. A mí me encanta oler a mi esposo, ay, me, me gusta tanto ese hombre, me encanta ese hombre. Uy, qué rico. Entonces eso despierta una pasión y eso es una alarma biológica, entonces cuando yo siento que ese otro, que yo lo huelo y que me gusta, y que con él sé que voy a parir, y que sé que voy a parear, perdón, que voy a parear, que voy a tener relaciones, y voy a poder tener un hijo, cuando ese otro se me va, a mí se me despierta una alarma biológica, porque quedo con el riesgo a no reproducirme y eso es un miedo biológico entonces se activa el miedo y ese miedo activa otra es como un yo lo veo como un, como un círculo miedo a ver, se lo voy a dibujar acá es como tengo miedo activa socializar y ese, esperen un momentito miro acá activa toda la parte de la amenaza activa la amenaza para poderse los pasar y esa amenaza controla la mente y vuelve y pasa o sea, más o menos así lo veo es como un sistema de alarma, ¿sí? Entonces, el miedo a no socializar activa eh, tu, todo tu sistema biológico y eso controla tu mente. Entonces, esto se vuelve cada vez más grande y por eso es que puedes llegar a la... Um, eso te da depresión, eso te da riesgo a sentirte de que te vas a morir porque vas a estar solo, por eso es que los viejitos se mueren más rápidamente, por eso es que se vuelve la gente más obesa, por eso es que hay tantos problemas de soledad en la vejez, entonces ahora yo ya estoy entendiendo, antes yo no entendía, yo pensaba que era, que yo tenía baja autoestima y no es baja autoestima para que vea, ay, es que usted tiene baja autoestima Dios está con usted, sí mi amor pero Dios me mandó aquí a esta tierra a parir ¿y con quién voy a parir si no tengo al hombre? si ¿Sí vio que es una necesidad biológica ah, y por eso es que usted se siente triste cuando no tiene hijos Ah, porque usted está diseñada para reproducir y como no puede tener hijos entonces usted siente que no está cumpliendo su misión de vida. Ay, me caé. Ay, me están cayendo los 20, muchachas. Dígame si a usted le están cayendo los 20 como a mí. Dígame. A mí sí me están cayendo muchos 20. Wow. No, no lo había visto de esta manera. No lo había visto de esta manera. Entonces, bueno, Marimelita, si ya me cayó el 20, eso, choqueme esos 5, que eso es lo que me gusta a mí. Eso es lo que me gusta a mí, que me choque los cinco, Porque me entendí tantas cosas. Es que cuando uno se siente solo, comenzaron ahora, claro, Claro, claro, se nos cae el 20, comenzamos a entender, claro, es que yo te necesito a ti, amor mío, vida mía, es que es normal que queramos tener pareja, que queramos tener esposo, que queramos tener amigos, que queramos tener grupos, que queramos estar en comunidad, que queramos estar juntas, que queramos estar en Telegram. Ahí está Telegram para que entres. Ahí está WhatsApp para que entres. Ahí, está, ahí estamos, unidas, unidas, unidas, venceremos. Unidas, unidas, unidas estaremos juntas y saldremos adelante. Pero unidas. No podemos estar solas biológicamente. Es imposible salir adelante. Entiendo. No, uh, me cuesta. Me cuesta porque una veces es, yo soy capaz sola qué mentira, o me siento sola, no, es una necesidad, sí, unidas venceremos, sí, tiene que serlo, no lo entiendo, a veces no lo entiendo, porque yo también no soy fácil, pero qué hacer si te sientes sola, tienes que entender que biológicamente estás diseñada para reproducirte y para, qué fue la otra palabra que dije, Usted me puede escribir ahí, yo dije dos palabras, pero si usted me está poniendo cuidado, usted me dice la segunda. Reproducirse, ¿y cuál fue la otra? Sobrevivir. Y por eso es que estoy entendiendo, porque tú mujer que no tienes hijos, ¿por qué te sientes tan mal? Porque estás diseñada, eso, sobrevivir, gracias mi amor. Entonces, por eso es que te sientes tan mal, porque no tienes hijos, porque estás pensando en la vejez. Necesitamos tener los hijos que nos cuiden, que nos ayuden, porque una de tres personas se siente sola cuando es mayor de 60 años. Y es muy doloroso. Y se los voy a decir, lo comprobé con mi papá que tiene 83 años. Miren... Cuando él vino, es que me gusta actuar, cuando él vino aquí, caminaba así, vea. Así caminaba mi papá, caminaba encorvado y se me pegaba de aquí y yo decía, ay no, mi papá, eso, eso era una cosa así seria. Pues mujeres, estuvo conmigo dos meses aquí. Bueno, yo estuve con él dos meses Un mes en Colombia y un mes aquí Me lo llevé a caminar todos los días Y caminábamos dos millas ¿Y sabe qué? Mire, vea, camina así Hasta caballo va a montar Hasta caballo va a montar Entonces, ¿qué le comprobé? Que como él ya no se siente solo Y se siente apoyado por mí Que soy su hija divina, preciosa Él le divida nosotros damos vida, nosotros somos dadores de vida porque nos sentimos, porque damos compañía. Por eso el viejito no se ha muerto, porque sabe que tiene una hija que lo ama, porque sabe que tiene a alguien que le da vida. Y, y, y eso, de verdad, por favor, ustedes que tienen papás, cuiden a sus papás. Dele la llamada ahorita, y dígale, papá. Venga, vamos a caminar, pobre viejito allá solo. Mamá, vamos a caminar. Mujeres, regálenle una caminada siquiera la semana a su mamá. Regálenle, si usted tiene mamá, regálenle una caminada, una hora semanal a su mamá en una caminada. Y usted va a ver cómo le va a dar de vida a esa persona. Entonces, vamos a, a resumir tres claves para superar la soledad. Marimelda, ¿y cuáles son esas tres claves? Tres claves para superar la soledad. Ay, ¿cómo las escribo? Tres claves para superar la soledad. La primera, la primer clave, saber que es biológico. Es normal. Tener una pareja. Y Dios nos hizo para eso. Segunda clave. Tenemos una alarma biológica. Se activa la alarma biológica. Y tenemos un sistema de amenaza. Y tercero. ¿Qué ponemos de tercero? A ver, denme ustedes una clave, a veces, eh, eh, gracias, voy a hacerlo aunque sea una semana con mi mamá, por favor, les ruego, les pido, esto es un mandato de Dios, por favor, usted mujer, no, usted mujer, me siento sola, me siento triste, llame a su mamá y dígale, mami, quiere ir a caminar conmigo. Llame a su mamá Llame a su papá si lo tiene vivo Y denle vida Ah, entonces, tercera clave Ah, esa es la clave Llamar Al papá A la mamá Si está viva Marinel, es que a mí se me murió mi papá Y se me murió mi mamá Y yo no tengo la idea, ¿a quién llamar? ¿Por qué pasa y entonces, ¿a quién llama? ¡Ay, yo no sé! Y todos mis amigos están por Telegram. <risa> entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues llame a, a WhatsApp, cualquier amigo de esos. O para eso está en el grupo conmigo. Entonces, ¿sabe qué? Ya sé, si usted no tiene ni papá ni mamá, hágase un video caminando y lo pasa aquí en el grupo de WhatsApp de, de WhatsApp y nos dice, hola muchachas, que estoy practicando, el me siento sola y me vine a caminar conmigo misma y entonces estoy caminando y miren los vitan y tal, y entonces ahí te sientes acompañada porque estás aplicando esto que aprendiste y entonces ya tienes, ¿Qué hacer? Yo me siento sola, pero yo estoy haciendo este video, ya llevo 26 minutos y me siento muy contenta porque ya sé que Valeria está, que Viviana está, que Isadora está, que está entrando gente, que Cristina está, entonces, ¿por qué no? Ahí está el grupo de Telegram y ahí está el grupo de WhatsApp. Usted puede entrar a cualquiera de los dos, el que más le guste, eh, es, usted escoja. Y pone su video, y aquí voy con tal. Y ya, me, esto me siento sola y estoy aplicando lo, lo que Marimelda me, me dijo. Y, y, y, y. Listo. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Eh, espero que eh, este like de hoy nos haya ayudado mucho a todas. Y por favor, llame a su mamá. Sí, camine con ella. Llame a su papá. I love you. Ellos nos dieron la vida. Y no importa si fueron malos padres no me importa, si es un refunfuñón, usted sabe que es lo más hermoso que usted tiene en la vida y, le, y llega donde ese viejito con ese cabellito blanco y le dice, papi, gracias por, el, por la vida, porque nada más por haberme dado la vida, yo estoy feliz, y le da un pico en esa cabeza y le dice, papi, vámonos a caminar, ay, qué bendición tan grande, la de ese ser humano, saber que tiene un hijo o una hija que lo llamó, le fui le dio un pico en esa cabeza y se lo llevó a caminar. Muchachas, hagámoslo hoy. Listo, me promete eso. Y si es muy refunfuñón y si es muy mala clase y le dice que no va por allá, no importa, no importa la respuesta de él. lo importante es lo que usted haya hecho. Si él no quiso, ok, está bien pero hágalo, y va a ver mi cuenta, listo, bueno mujeres hermosas, chao, que estén muy bien, adiós.